Okay. Miren nomás esta delicia. Yeah, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se nos ocurrió la magnífica idea de combinar el sabor mexicano y el sabor italiano. Ah, sí, a ver, sí, bien, exacto. Pero es que. Justamente, Mario, con los riquísimos tacos al pastor y la hermosa pizza de Italia. Vamos a ver, fíjate Cholada. que aquí mucha gente ya lo, ya lo hace. Compra la pizza normal y se va a la taquería y, y compran carne o ya sea taco. Tomás no, que no sé, la verdad, tengo duda. ¿Cómo, ¿Cómo comprar pedir, la cómo, carne? Cómo, ¿Cómo pedir la carne si ¿sí? el pastor. No, sí, pero cómo pedirla aquí, sí, si sí, sí, no sí, en tacos sí. o sola. No sé, ¿cómo nos pueden dar más? No sé, pero yo pienso que lo primero que hay que hacer es comprar la pizza, ¿no? Sí, una pizza básica. No, son nomás, una la pizza base, básica. Simplemente se ocupa una pizza básica. Exacto. La que no, no, no tenga la nada. La más sí. La más barata. Pues la más básica. <ríe> si nos ajusta el presupuesto. <ríe> es que se mone. Ingreso ya esta marca y ya te vende también la pizza, pero pastor. Sí, no, yo quiero probar una original. Sí, una pizza al pastor original. original que esté ahí cortando el mejor y le echen la carne. Me imagino el sabor va a ser perfecto. Es que, es que puede ser que aquí ya la carne esa que trae ya. Muy procesada. Mucho tiempo y procesada. Sí, exacto. De hecho, pues esa carne puede durar hasta años. Ajá. <risa> y la del pastor, pues no, dura de un día para otro. Realmente ya existe esto, Mario, lo que es la pizza al pastor, pero.. Las que hemos probado no le llegan Y nunca hemos hecho nosotros por nuestra propia cuenta La pizza no, Con la carne y lo que vamos a hacer ahorita Entonces es hay que hacer pila mismo. para comprar la pizza ya salimos con nuestra pizza Y ahorita lo que vamos a hacer Pues es ir a la taquería para hacer este ¿Qué se puede decir? Esta combinación de comidas Para que nuestro paladar conozca se una cosas nuevas Sea una, se una bomba <ríe> Exacto Mario, que experimente cosas nuevas nuestro paladar Sí, vamos a ver <ríe> Lo bueno que nos queda todo bien cerca Se da la taquería Sí, aquí sí nos queda cerca todo Nomás no, que hay muchas taquerías Vamos a decidir And then dónde está mejor, dónde, está ¿Dónde mejor? se ve más bonito el trompo <risa> Y dónde pueden este, acceder más fácil A que le echen carne de pastor a la y, pizza y o Más bien, ¿cómo va a ser el proceso? Porque no sabría no si todo, se compra por no tacos sí. Ajá, se compra Ahorita, la ahorita carne. vamos a investigar Ya aquí llegamos ahí, ¿sale? Exacto, sale y vale bueno, Ahora sí, ya pude lograr abrir la pizza Viene hirviendo, neta, viene sí, hirviendo. hirviendo Nomás que vamos a preguntar ¿Cuánto nos, nos cobran por echarle carne? O oh, bueno, Disculpe, ¿quién es la encargada? ¿Cómo puedo echarle carne a pastora esta pizza cuánto ah, obviamente es muy, es muy chacar, <ríe> ¿Cuánto más ¿Cuánto bien me cobra, más cuánto bien? me cobra por, por echarle <ríe> Pues ¿cuánto, ¿cuánto? depende cómo sería para cobrar. ¿Cómo, cómo, ¿Con cuánto cree que se llene? ¿100 pesos? Ah, 100 está pesos. Bien, está, bien, sí. está bien, me parece. Ahorita, bien, ahorita sí. nos le van a echar carnita. ¿100 pesos ya. Sí, es que no me explicaba cómo. $5, Entonces, que. vale a cinco dólares. Entonces sí. todo, no sabías cómo explicar. Es que no sí, no El mi cerebro se quedó calculando cómo será el cobro. No, <risa> no, Obviamente se va a partir no, y ya no, se echa sí, aquí, ¿no? Pero güey. realmente nomás preguntarle. Cuánto mejor por echarle carne a la pizza. Le, ya, bueno, ¿verdad? sí es cierto. Sí, ya, ya, ya Pensándolo depende. bien, me equivoqué porque y me Porque también podemos comprar tacos, pero yo siento que no porque No ocupamos la tortilla. No ocupamos tortilla, no ocupamos varias Exacto. cositas. Así que por ahorita le echa la, en la, la carne. chulada neta, no, esta pizza con esta carne. La neta, estos tacos son bien buenos, Mario. Pela. Y son aquí cerquitos del centro. Queda muy accesible para las personas que vienen de turistas. ¿Va a ser de pastor? De pastor, de pastor. Aquí sí, tenemos la neta porque aquí la preparamos acá. ¡Ah! Ay, la, la la, Ajala. Usted, Ajala. José. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya habían venido! personas a echarle carne. Ah, para eso es este. Ah, es especial. Es para las pizzas. Entonces aquí... ¿No aquí la taquería Sí. Taquería bien buena onda, la neta. Luego, luego, porque a veces no... no, no a ven. veces no exceden. No. Pero Ajá. aquí ya tienen todo preparado. Mira, las De volar, te atienden. Ah, <risa> sí, pero sí. no somos los primeros que hacemos esto. Eh. No, ya van varios. No, no sabemos cuántos. Pero un saludo ¿no? que quieran mandar. Un saludo para todos mis clientes de aquí Hola, de Puerto ya. Vallarta y de Veracruz. Ajá. Ah, verana, crees, es lo que estaba mirando, ¿por qué Jarocho? Que somos de Veracruz. Son de Veracruz. Ahora le venimos acá a Payarta y aquí a Cuma ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? tenemos acá 10 años. ¿10 años? años. Bueno, ya son bastantes. Ok, ok. Sí, ya tenemos, ya. Un saludo de corazón ya. A ver. Ah, jalas, un saludo de corazón. Ay, okay. Qué rico se ve esa carne <Qué ríe> al <real> pastor. <ríe> no. Si no te sabes la de Star Wars. No, no vale la de Star, bye, Star Wars. A ver, a ver, peligro, ver... eh. A ver, a ver. A ¿Cuál es su nombre, cuál es su nombre? Jesus Jesús. Saluditos ahí a todos, para que vean que aquí se entienden bien ¿Qué cómo está ¿qué te vas a despegar, amigo? ¡Buena, chiquita! ¡Mi abuela. ¡Ricura, Mario! ¡Mira! A ver, a quiere? le puede echar piñita Piñita volada, ¿eh? A ver, piñita volada, ¿cómo es la piñita volada? A piñita volada Qué ¿qué a vale, a a vale. a ya, tiene experiencia. Mucha ¿eh? experiencia. ¿tú ves en garocho, ajá, ¿tú ¿tú? Chulada, mira. mira. Chula, viste, vale. mira. Y mira, mira. mira. Ah, ¿tú ¿tú ¿tú ¿tú oíste, ah, ah, con todito. Tóra, ajá. Tóra, con todo. la hace. La de todo A ver a hacer de todo ya aquí todo. Chamato, Mira, ¿tú? ahí va más, dice Ay, vamos. Eh, Gracias, gracias gracias, gracias. gracias. Sí, estamos, y ahora sí, sí, sí, ¿nos vamos sin pagar o qué? Nada <ríe> no te <ríe> crean <ríe> ¿Cuánto no, va a no, ser? Sí, no, no. Porque aquí pensamos, la neta, que nos iba a salir caro Y no, ya vimos no, no, que no barato, es, es barato, tiene barato. está tomando pura carne Ajá, exacto Y a la patrona Algún saludo Un saludo para la banda la patrona, para que vean, madre, que aquí manda. se tiene chido. Para, recomendado por sí, si la gente sí, aquí está. Salón, lado todo ¿verdad? chulada. La carne, compa? <risa> <risa> Vamos a ver, aquí lado. Vamos a ver cómo se le quema la carne acá. <risa> ah, de veras. <risa> Y si sí se, sí se le quema, ¿eh? sí no, se no se se le quema un poquillo. Nos ¿eh? pone nerviosos. Eh, sí, sí, no gracias. La verdad, muchas gracias. Recomendado aquí en Puerto Vallarta hasta que veas el caro Esperamos ah, de 6 de la tarde seis de la madrugada. Toda la noche. A ver, acá, acá veo que están haciendo señas, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos en eso. eso la queso, la queso. algún queso. saludo que quieras mandar. Speak English, baby. Ah, y soporta. Un saludo eh, a la gente de Irlanda que me sigue mucho. Ah, no, no, un saludito Gracias. para la gente que está viendo este canal. Y pues invitarlos a que conozcan Puerto Vallarta por atrás, donde de la carrera. Exacto, Invitarlos a que conozcan Vallarta y que vengan a conocer ese tipo de lugares mexicanos, aquí paraditos comiéndose el taquito, nada no de que en el café de los artistas o no. así. Si vengan a conocerlos. Es mejor, que es mejor la comida callejera, ¿cierto? Totalmente, 100% callejero. Eh, gracias. <risa> Todos Nos vemos, ¿eh? ¿sí? Gracias. Gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos. <risa> Nos vemos. Gracias, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los botes! ¡Adiós! ¡Nomás que falta la pizza! ¿Cómo te vas a ir Ay, sin la pizza, güey? No, ¡Ya nos no vamos sin pizza, Paul! ¿Qué pasa? ¡Así aquí? que vámonos! ¡Ánimo! Mira, a probar a hermosa, ocho, sí, mira. Sí, sí. Incluso lo pueden reconocer porque está totalmente naranja. Claro, Mario. Y aguas, ¿eh? y está justamente aquí, traer aquí mira. De hecho, Mario, para ubicarlos, ahí está la parada del camión del centro. La última parada del camión del centro. Incluso, pues, para la gente que está en Puerto Vallarta, si sí, tenemos aquí gente Ajá, que exacto. está en Puerto Vallarta, está a un lado de la farmacia. Y lo entienden chido, Mario. Yo he venido aquí. De hecho, ah, man, hasta rico. con nuestro amigo Nano, venimos aquí, pero en la madrugada después de andar de ahí, de vagos. Ahora sí, llegó el momento de probar. Probar esta deliciosa. Miren pizza. nomás, me, chequen nomás cómo oh, se va a ver. Miren nomás esta delicia. Ay, Desde que la estaban haciendo la neta, yo vi... Chulada. Va a ser un manjar. Pues llegó el momento ahora sí de probar agarra una pieza. Ah, pues. oh, chulada, a ver, nomás. Se más que este... Chulada, que qué sabrosura. Mira, es a al ver. pastor. ¿Qué le damos? Hay que... Ah, pero me falta la piña. A ver. Mm. Mm. Mm. Perfección, güey. Esa es buena, ¿eh? La comida italiana y mexicana, creo que si las unen, es lo mejor que puede haber en el mundo. Y mm. más, con piña. ¿Y si te unimos con una italiana? Mm. <risa> Imagínate los niños. Ah. Bien feos. <risa> no, mejor pues, mejoraríamos a la raza. Ya salían con las caras de tatunaca. ¿eh? Ya no, ya salieran con ojos de color, güeritos. Bueno, no creo que güeritos porque yo estoy... Soy negro, soy Re, negro. Refinado, ¿no? Fíjate que la neta, también muchas veces a, a la taquería, el carocho muy buena onda ¿no? se gustaron. Muy buena onda. ¿sí? No nos esperábamos esa bienvenida, porque mm -hmm. es como una bienvenida, la neta. Y se muy a todo dar, y la volada nos atendieron y nos dijeron, sí, así sí, sí hacemos las pizzas al pastor. Sí, no éramos los primeros, fíjate. Ya, por eso hicieron la mesita, Ajá. improvisaron a ellos para poner la pizza y rápido. Pero, la neta. Muy buen taquero, wey, tenía buena habilidad con el cuchillo, ¿no? Me pasando de lanza. Estudió taquería en Harvard, se preparó, es taquero con licenciatura, licenciado en taquería. Pero fíjate que te voy a explicar algo, es difícil ser taquero y cortar el trompo al pastor, tiene su maña y su chiste porque tienes también que medir la carne. Para, porque si yo fuera taquero, no, pues, iba... iba Le he echó al güey, vamos? ¿Sí? se van en bancarrota, ajá, se está, no, no, ajá, <ríe> Sí, es, por eso <ríe> te digo que... Tiene su chiste, este uh -huh. el taquero. luego el corazón que hizo, Ajá. perfecto. Si están en México, si son turistas, si están en México, hagan esto. Puede que en, las, en todas las taquerías de México lo hagan. Porque eh. pizzas en cualquier lado venden y uh -huh. tacos en cualquier lado venden también. Exacto, así que mejor hagan su pizza al pastor. Así que Mario, nos vemos en un siguiente video. Esperamos que les haya gustado y por favor dejen su like, compartan este video. También suscríbanse, activan la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, Instagram y, y TikTok. Así que nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Get Estamos de pie. vuelta, sí, Nos perdimos Y me puse un pedazo <risa> de cebolla en la frente. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.